Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yasmín Barut y les voy a contar cómo fue para mí viajar desde Argentina a Panamá en este tiempo de pandemias. En cuanto a la documentación que les van a pedir, se las van a informar todos de ahí aquí en Panamá. Y son ciertos documentos que tienen que tener previo a su viaje. Es muy importante que lo hagan con tiempo para que no les pase como a mí de estar a última hora buscando los documentos. Entre los documentos que le solicitan está su pasaporte, un seguro médico, los antecedentes penales apostillados. Tienen también que contar con 500 dólares para poder ingresar al país, eso es muy importante que los vayan ahorrando con anticipación. También van a tener que hacer la, la declaración jurada para circulación en la ciudad de Argentina, en caso de que sean de una provincia que no sea Buenos Aires. Y por último también eh, la declaración jurada de salud, que la van a hacer unas 72 horas antes de viajar, que eso lo hacen desde la página del gobierno de Panamá. Una vez que ya tengan toda la documentación es el momento de empacar. Hay algunas cositas que les recomiendo traer que pueden ser un poco más caras acá en Panamá, como por ejemplo los que son artículos de limpieza, todo, o sea, limpieza y higiene personal. Eh, por ejemplo, shampoo, crema de enjuague, jabón, si puede traerse como para ese primer mes estaría buenísimo porque es un poco más caro. Eh, otra cosita que también tienen que tener en cuenta es que acá las cosas eh, no van a poder conseguir Fernet. Entonces si quieren traerse para poder compartir con las personas que, que estén acá en, en Panamá y bueno mostrarles un poquito de lo que tenemos allá en Argentina. Acá en Panamá hace muchísimo muchísimo calor, entonces les recomiendo que todas las ropas que traigan sean bien frescas. Además, no se caren con mucho equipaje porque seguro van a querer comprar ropa nueva. Así que traigan lo justo y necesario y acá pueden encontrar algunas tiendas que a veces hacen muy buenos descuentos eh, para poder cambiar su vestidor. Una vez que llegues al aeropuerto de Seiza, ten en cuenta que todos los lugares van a estar cerrados ahí adentro entonces si querés comprar algo para comer o lo que sea llévalo antes además solo vas a poder ingresar vos entonces es muy muy importante que te despidas de tus seres queridos afuera del aeropuerto otra cosa que tenés que tener en cuenta es que tenés que utilizar mascarilla durante toda toda la experiencia entonces apenas ingresas al aeropuerto vos ya vas con tu barbijo, tu alcohol en gel y eso te llévalo para todos lados Es muy importante mencionar que el motivo de tu viaje es turismo, por cualquier cosa que te pregunten al momento de hacer el check-in. Además ten en cuenta que al viajar, si por ejemplo yo en mi caso viajé con copa, si lo realizas con copa te van a dar un sandwichito y una botellita de agua, entonces no compres agua porque te dan en el vuelo. Pero si sos vegetariano sí te recomiendo comprar algo para comer porque el sandwichito es de jamón y queso. Al subir al avión te van a dar dos papelitos, uno es para residentes panameños y otro es un papelito chiquitito que te dan para completar. Vos tenés que completar el chiquitito, porque en ese te lo piden en migraciones para poder retirar tu valija. Eh, también puedes hacerlo al bajar del avión, no hay problema, pero sí ten en cuenta que lo tenés que completar. Así que lleva una lapicera a mano para poder hacerlo. Como sabes, tenés que presentar una prueba de PCR negativo para poder ingresar a Panamá. Tenés dos opciones. Una es hacértela unas 48 horas antes y otra es poder hacerlo en el aeropuerto, que esa fue la que yo elegí. Entonces, en ese caso yo no tenía la prueba directamente cuando llegué al aeropuerto y me bajé del avión, me preguntaron si la tenía, le dije que no y me indicaron dónde tenía que ir a hacerme ese test. Es un test rápido, en mi prueba me lo dieron en 20 minutos, entonces la verdad está súper bien. Tiene un costo de 50 dólares y en caso de que sea positivo, sí, te, tenés que, eh, te llevan como a otro lugar para aislarte durante 14 días, donde vas a hacer una cuarentena obligatoria. En el caso de que sea negativo, como fue mi caso, directamente te dejan salir a buscar tu equipaje y todo, lo, todo el trámite. En el aeropuerto tenés 30 minutos de internet gratis, usalo sabiamente. En mi caso yo no sabía que solo eran 30 minutos, entonces apenas llegué me conecté y gasté necesariamente ese, ese wifi. Mi recomendación es que te hagas el test y una vez tengas los resultados, te conectes a la red wifi para poder avisar a tu familia que llegaste bien y también en caso de que sea necesario pedir un Uber o un Indrive para poder llegar a tu destino. Cuando salgas del aeropuerto ya vas a sentir ese calor que te va a golpear. Entonces mi recomendación también es que si vas a pedir un Uber lo hagas dentro del aeropuerto para cuando salgas no pases tanto calor. Eh, Recuerda también alinear con ISKK en Panamá para saber si te van a ir a buscar, si vas a tener que tomar un Uber o un Indrive a tu destino y siempre siempre tener presente que antes de salir desde tu casa ya tenés que tener la dirección en la que te vas a hospedar porque probablemente te la pidan en inmigraciones. En cuanto a la documentación requerida para realizar tu visado, puede variar un poco el proceso. En mi caso, yo tuve que completar todos los formularios que me indicó el abogado y entregárselos a él, en conjunto con mi pasaporte. Entonces, si vas a abrir una cuenta en el banco, es muy importante que la hagas previo a entregar tu pasaporte. Si, por ejemplo, te dicen, bueno, la cita es para el viernes y vos llegas un lunes, en esos días anda al banco, solicitar la carta de IESEC y eh, abrí tu cuenta porque eso te va a facilitar muchas cosas. La documentación que te van a pedir es mucha de la que ya traes de Argentina, que es tu pasaporte, fotocopias del mismo y algunos formularios que tienes que llenar. Pero no te preocupes que en eso te van a asesorar. Entonces, bien, ya llegaste a Panamá, ya estás acá, ahora es momento de hacer compras. Es muy importante que no pases nada, nada a pesos argentinos, porque todo te va a parecer muy caro. Pero después con el tiempo te vas a ir acostumbrando a la moneda del dólar. Las moneditas, otra cosa, hay muchas monedas acá, diferentes valores, acá está el balboa, el dólar y demás, entonces al principio te vas a mezclar un poco. Te recomiendo que las puedas leer y ver de qué valores cada una para que te las aprendas. No todo es muy caro, hay cosas que son muy muy baratas, como por ejemplo el ananá, me sorprendió lo barato que es, entonces te recomiendo aprovechar esas frutas tropicales acá. El ajo también es muy muy barato, así que también... Eh, y algunas otras verduras donde puedes conseguir en algunas aplicaciones y poder conseguir un precio un poco más económico que en los supermercados y por último contarles un poquito de la experiencia sí es un choque cultural porque las personas acá son como muy diferentes a como somos en Argentina sobre todo las palabras hay muchísimas muchísimas palabras donde hablan o sea es, es español pero uno no entiende qué están diciendo así que tranquilo Pregunta siempre como qué significa cada palabra y de paso vas aprendiendo algo nuevo. ¡Y listo! Ahora solo queda disfrutar tu experiencia. ¡Muchos éxitos!